Plátano de los cuyons Por favor, por favor, por favor, por favor, especial Así que le vamos a dar con 10 350 Aquí, ¿qué queréis que haga? ¿Qué podemos hacer? Yo lo que voy a hacer va a ser, literalmente Dar una vuelta Y girarme ya Nah, el osito, tío, el osito El osito, chicos, el osito El osito, el osito, perezoso Gas y golazo del Betis madre mía tío de verdad se me ha ido la olla pero bueno a ver a ver a ver a ver legendaria no vamos a ver qué toca vamos a ir comentando a ver qué toca porque sinceramente esto ya es darle caña y darle caña y darle caña el plátano de los cojones plátano de los cojones tito plátano de los cuyones vamos ahí está chicos vamos coño sí, sí sí sí sí chicos ahí está ahí está tocó tocó tocó tocó Ahí está, tenemos el nuevo Superman, Superman Superman, Superman, perfecto, de locos, de locos Y ahora va a venir lo gordo, yo creo Ahora va a venir lo gordo Y ha tocado de las más difíciles, que es la legendaria Una de las legendarias, falta Otra legendaria, ¡y el gato! Vaya falta de respeto, vaya falta de respeto Chavales, en el chat, falta de respeto Falta de respeto en el chat Chat Vaya faltita, tengo todas, tío, es que de verdad Bro, vamos a verla, vamos a verla, vamos a verla, vamos a verla Dios, qué épica, tío, está guapa, está guapa, está guapa ¿Vamos a jugar una partida? No, que coña, que la abrimos todas este. Vamos allá, voy a echarle todo mundo que está pasando Link en el perfil de la para los de TikTok Y... ¡Gatito! Dos gatitos, eres un cabrón Hijo de perra <ríe> No puede ser tan cabrón, bro, no puede ser tan cabrón Esta es nueva también no, no, no, sí, la tem... ya la tenía a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, gatito Hijo de la nombre, Ricky. Ah, me jode, me jode, me pica me... Es que me están vacilando Me están vacilando literalmente O sea, me están pegando guantazos en mi cara, bro Me están pegando, me están Literalmente timando, bro Me están timando Yo lloraría, eh, yo sí que lloraría, bro Yo sí que lloraría, o sea, literalmente Literalmente, estoy llorando Sí, <ríe> en plan, llorando Llorando literalmente, Tito. Llorando literalmente. A ver, Pingüini. Linguini. Linguini. Pues nada, chicos. Siete tiradas para esto. No me vais a decir siete tiradas porque es mala suerte. ¿Cuántas tiradas? Cuatro. Cuatro. Y se la pela. Como me toquen las dos skins aquí, te doy bip. Te doy VIP. VIP, Es. Uff. Ay, ay, ay, Casi de qué es, pero no, no ha pasado nada Cuatro, venga, quedan dos Bueno, que no estamos en Navidad, papá No salgas, Papá Noel, no salgas, coño No salgas, a ver Nada, tío, el científico loco Nada, mirad qué skins Estas creo que son las peores skins que hay en el juego Podría ser Seis tiradas de David Seis tiraditas, vamos para allá Especial No, no no, no por favor, por favor, por favor, por favor especial sí. Ahí está, ahí está El tiburón se la llevó, el tiburón no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue Ahí está, pa, ahí está, pa, Ahí está Otra especial ah. Tiene que tocar, tiene que tocar, tiene que tocar especial Tiene que tocar Frena Uy porque están tan pegadas? ¿Me la están bufando la ruleta o qué está pasando? Que estén tan pegadas, me parece random, eh. Tío, el gato, por favor. Que es la que quiero, en plan. No quiero otra, quiero el gato. ¡Fua! Fua. Recuperación. Recuperación de todos los puntos. Dios, qué épico. La gente de TikTok, chicos, os podéis seguir pasando, chicos. Link en el perfil de la biografía. Gato. Gatiti. Gatiti gormiti. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer Vale, si me toca ahora mismo una especial Me hago literalmente No, si me toca una especial en una tirada Hago... Vale, vale, vale, vale, vale Si me toca una especial en esta O una skin que no tenga Mañana O, o pasado Cuando lo tenga listo Hago un extensible ¿Queda, queda, qu ¿Queda claro aquí? ¿Me la juego? ¿Me la juego? ¿Me la juego, chavales? Si me toca una especial aquí O literalmente Una que no tenga Me hago un extensible ¿Chat? ¿Qué opináis? ¿Sí o no en el chat? Literalmente Vamos a darle... En verdad me da igual hacer un extensible, pero es que... Toca la polla, toca un poco la polla, la verdad Pero bueno, una tirada, una tirada Vamos a ver si me toca una nueva o una especial Si me toca, extensible mañana O pasado, no sé cuándo lo haré Vale, que no me toque En verdad, no haría no que me tocara Porque si no, en plan, tendría que hacerlo, tal, en plan, prepararlo todo y... ¡Uy! ¡Otra oportunidad! ¡Venga, otra oportunidad! ¡Venga, que sí, que queréis otra oportunidad! ¿Cuántas tiradas le doy? Me la juego Venga, ¿cuántas tiradas? He visto tres el primer número Ya está Por favor, en plan, no me gustaría tener que hacerlo porque realmente, pues eso Me quita tiempo de vida y la verdad que ¡Aaah! ¡No puede ser, bro! Se viene extensible Se viene extensible, chavales Venga, si sale una nueva No lo hago ¡Aaah! Venga, me la juego también, venga Si sale una nueva, no, me la... no la hago, el gato, básicamente Si sale el gato, no lo hago Y una especial Párate, párate fríe hijo de la gran puta pues nada pues sí lo tengo que hacer igualmente lo iba a hacer lo iba a hacer lo iba a hacer vale cuántas queréis que tire cuántas queréis que tire chat hay que ir a por el gato a por ir, tirada coño vamos <risa> <risa> Los gatos se asustan Vamos a callar Los gatos cuando gritas se asustan Casi me tocó una especial, me cago en la puta Callaos shh. Todo el chat shh, poner shh en el chat Luego hacemos privadas con seguidores Chavales, callaos porque el gato se asusta con los ruidos altos El gato se asusta con los ruidos altos, ¿vale? Shh, chat shh. Chat, todos callados chat. todo callado. Todos callados, chat Chat Casi grito Casi grito Gato hijo de la gran sale gato tío es que no voy a hablar voy a hablar voy a cantar incluso me cago en todo tío de verdad el gato el gato no sale el gato el gato el gatito lo habéis puesto mucho por el chat muchísimas gracias a todo el mundo que está poniendo gato por el chat así que nada tiene que darle a solo 5 jugadas para que te salga el gato bien te creo te creo pana vamos a ver si sí, tienes razón por ahora no mucha, por ahora te has columpiado un poco, pero bueno, todo el mundo se columpia Pero puede que salga O que no, también puede que no, también puede que no Pero ¿quién diría que el gato no iba a salir? Que sería el último en salir Y no me estás o sea, a ver, me estoy poniendo un poco nervioso porque en plan no lo he visto O sea, no lo veo en ningún momento Ahí está, ahí está, lo acabo de ver, te acabo de ver hijo de la gran berraquita Que parece literalmente el, el protagonista de un nuevo juego El gato parece, tiene mucho... Ahí está, ay, ay, ay, ay. El gato tiene mucho carisma, tío, ese gato Tiene mucho carisma No sé si... Yo lo pondría de portada del juego, tío, este gato Me parece que tiene una carisma de que te cagas, tío ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, por favor Sale muy poco el gato, tío Creo que es la skin más difícil que me, me he tirado a la cara, tío Aparte del dragón Tres tiradas, venga Sí, el gato es el nuevo alien literalmente, bro O sea, el alien me costó que me saliera un montón la skin que más me ha costado que me saliera Aparte de los futbolistas, que es otra cosa Te tocó repetido Pues a mí ni olerlo, macho A mí las skins más fácil que te pueden llegar a salir En un pack opening nunca me salen Vamos a tirar 6 Es que ya estoy tirando por, por la cara Tienes que tirar 8, Coyote, ahora te hago caso Por cierto, chicos, veo mucho Prime por el chat Por ejemplo, tu Coyote y ninguna sub Chicos, suscribiros que estamos en September Que este mes os sale más baratito Os sale muy barato suscribiros Y me apoyáis un montón para llegar al verificado Así que nada Os lo agradecería un montonazo 78 subs, chicos A ver si podemos subir eso a 100 este, este mes estaría bastante interesante A ver, nada Mira que este mes es más fácil que os suscribáis, la verdad Esto, esto va a ser un vídeo de dos partes, la verdad Bastante luego Joder, macho Estamos yendo a por el gato Y esto parece literalmente Buscando a Nemo, la verdad Buscando a Nemo y ¡Ay, ay, ay, ay! Casi toca el palo Tocó el palo 8, me han dicho 8 por el chat, así que vamos a abrir 8 Tienes que tirar dos ahora tiro dos Vale, buscando a Nemo Buscando a Nemo Buscando a Nemo Madre mía, buah, quiero probar la banana ya, tío Me parece la... una skin muy guapa, tío Luego las probaremos en privadas Uff, uff Molaría skins evolutivas también En plan que fueran cambiando tal O que se pudieran cambiar dentro Mira, casi me toca el super guy Ya lo tenía Después tira 10, please Vale, después tiro 10 Chicos, el gato no lo veo No lo veo ¿Cuál es el idioma de un gato? ¿Qué idioma se podría parecer más a un gato? ¿Qué idioma le puedo poner? Vale Como dicen No me gusta el gato No me gusta el gato y no quiero que me toque es que no quiero que me toque el gato. No me toque el gato porque no quiero que me toque. No quiero que me toque el gato. No lo quiero. No lo quiero. No me gusta el gato. No me gusta. Y voy a tirar 10 tiradas para que me salga una especial. Pero no quiero el gato. O sea, el gato no me interesa. El gato no me interesa. No me interesa el gato. Me interesa una especial. Claro. Me interesa una especial. Quiero más especial. Tengo más, quiero más especiales. O sea, no quiero, no quiero el gato. Yo no quiero el gato. Yo el gato no lo quiero La gente que esté en TikTok Que venga a Twitch y ponga El gato no lo queremos No te queremos, gato No te queremos Chat poner, poner el chat El gato no lo queremos Chat No quiero el gato Quiero especiales Quiero especiales, chicos No te queremos, gato Fuera, gato, bro Fuera, fuera, gato, fuera Venga, fuera Vete, vete, gato, vete Venga, vete No queremos el gato, bro No lo queremos, bro en Mi comunidad no quiere el gato Los panas no queremos al gato, bro Qué cojones Fuck gatos, bro. No lo quiero, que no quiero al gato, no me lo pongas dos veces, no lo quiero. No, no quiero el gato. O sea, no lo quiero. Realmente no lo quiero. Quiero una especial Porque sí, porque me gustan. No quiero gato, venga, no quiero. No quiero gato, venga, que no te quiero gato. Si es que no va a salir igualmente, tío. Si es que no va a salir igualmente, que esta... no, no quiero al gato, no lo quiero. No quiero al gato. No va a salir, bro Es que no va a salir No va a salir el gato, tío No va a salir el gato, tío Vale, si el gato no sale es francés Te doy otra oportunidad, gato Si no eres francés Gato, si no sales Ahora mismo eres francés. ¿Es, francés es francés Es francés Encima el gato es francés Nah, no te quiero, gato Encima de tonto francés Es que de verdad, gato, tío De verdad, gato, tío Madre mía, gato Lo de TikTok, por favor Venir al, al chat y poner No te queremos, gato Para que salga En plan bait plan liadilla, ¿sabes? Venir ya todo lo de TikTok y poner el chat de Twitch Gato, no te queremos, no salgas Ponete eso, por favor, porque es que, De verdad, le falta un poquito de hervor en la cabeza al gato no sale, no quiere salir No quiere salir el gato y es, una, y es una épica No quiere salir el gato y es una épica No quiere salir y es una épica Nada No reacción, pack. Por fin, chicos, de verdad Te ha costado, hijo de la Gran berraquita, te ha costado Gato, te ha costado Te ha costado, gato, te costó De verdad, madre mía, tío De verdad, gato, miau Te ha costado, macho Te ha costado, macho, de verdad, tío Chicos, pues nada, con este pack Despedimos el directo Todo, todo, todo, todo, todo. Así que nada, muchísimo, el directo no, el vídeo De YouTube, muchísimas gracias por ver Espero que os salgan nuevas skins de Stumble, así que nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, dejar un like, comentad y nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chao chicos, adiós.